Tarántula ornamental zafiro o botei en peligro de extinción. Es una especie de tarántula, refleja un color azul metálico brillante, como otros en su género, exhibe un intrincado patrón similar a un fractal en el abdomen. El hábitat natural de la especie es el bosque caducifolio en Andhra Pradesh en el centro sur de la India. metálica se encuentra solo en un área pequeña de menos de 100 kilómetros cuadrados un bosque protegido que sin embargo se encuentra altamente perturbado muestreos de los bosques próximos no han observado a esta especie el espécimen tipo fue descubierto en un patio ferrocarril de madera en goti aproximadamente 100 kilómetros al sureste desde sus lugares conocidos pero se cree que llegó transportado allí en tren. P. metálica tiene comportamientos paralelos con muchas arañas arbóreas. En la naturaleza, P. metálica vive en agujeros de árboles altos donde hacen telarañas asimétricas de embudo. Su presa primaria consta de varios insectos. Ha sido observado que las arañas de este género pueden vivir comunalmente cuando el territorio número de agujeros por árbol esté limitado esta especie es deseada por muchos entusiastas de las terántulas con adultos a veces tasados por encima de 500 dólares en los estados unidos son arañas relativamente fuertes que crecen rápidas y generalmente se alimentan de grillos Nunca ha habido una muerte humana registrada de su mordedura, sin embargo, está considerado que esta especie tiene una mordedura que puede acarrear consecuencias médicas significativas con un veneno que puede causar un intenso dolor, a juzgar por la experiencia de los mordidos por otras arañas de este género. Los colores vividos de las araña están producidas por nanoestructuras. Los colores estructurales son usualmente altamente iridescentes, cambiando de color cuando son vistos desde diferentes ángulos. Un efecto que puede observar también en paro reales y mariposas. Algunas especies de tarántulos azules tienen pelos con una estructura especial similar, similar a una flor que ha sido hipotetizador como productor de la iridiscencia, un efecto que está siendo usado para desarrollar nuevos materiales. P metallica está clasificada como especie en peligro crítico de extinción o la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza debido a que se acumula vivir en una única área muy pequeña con el factor de un hábitat que se degrada rápidamente. Las principales amenazas para la supervivencia de las especies son la degradación de la ruta debido a la tala y la recolección de leña. Otra amenaza identificada por los evaluadores de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza es la recolección de muestras para el comercio de mascotas. El tamaño de la población es desconocido, pero la combinación de su pequeño rango natural y las amenazas de esta zona indica una tendencia decreciente de la población. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.